Hola gente de YouTube, aquí JM en un nuevo video, estoy a punto de empezar un reto que claramente ya deben saber de qué se trata. La historia de esto es que un día estaba navegando por YouTube y me encontré con un video en recomendados de un vato, muy agradable por cierto, llamado Soy un Noob TV que prácticamente su video se pasaba el Minecraft únicamente en tercera persona, lo cual me pareció una idea genial ya que ustedes solo quieren ver a la gente sufrir. Ya que a la hora de minar o entrar en un espacio cerrado, la cámara te deja sin visión y apuntar con arco era prácticamente un dolor de nueces, por lo decir. Viendo que el aproximado de personas que ven mis videos son más o menos unos 100, pues pido encarecidamente unos 50 likes para empezar una serie, una aventura, tratando de realizar este reto. Eso es todo lo que quería comunicar y les recuerdo que si llegamos a los 10.000 suscriptores me tiño el cabello. Es un hito, creo, no sé. Nos vemos y hasta la próxima. Bye, suscríbete por favor.